¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes, más bien sean bienvenidos a esta segunda parte del webinar ¿Cómo llenar las formas para abrir un nuevo club? En el cual vamos a contar con la presencia de Antonio Juárez, quien actualmente es Club Extension Chair del Distrito 34. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Fernando? Te saludo desde la fría y lluviosa ciudad de Jalapa, Veracruz. Muy bien. Qué bien, muchas gracias, eh, Antonio. Y quiero hacer una recomendación. Eh, tenemos eh, una grabación, estamos grabando esta sesión, va a estar disponible a partir de mañana en el canal de YouTube del Distrito 34, es Toastmasters eh, D34. Por favor, suscríbanse, ahí se están subiendo todos los webinars que se han impartido a lo largo de este periodo. Bien, una vez eh, dadas estas explicaciones, Antonio, te comento, voy a poner, eh, a dejar de compartir mi pantalla y poner en silencio mi cámara y mi micrófono. Adelante. Nada más. Gracias Fernando, comentarte que esta segunda sesión vamos a tener una dinámica un poco diferente y entonces también le voy a pedir, eh, le voy a dar la bienvenida a nuestro director de distrito, Esaú García, quien nos estará acompañando en esta segunda sesión para el webinar de cómo llenar las formas de un club. Director, buenas, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias Arturo, muy buenas tardes. Aquí estamos presentes amigos. Gracias por estar aquí. Recuerda, invita a tus compañeros, a tus socios de tus clubes porque esto es muy importante. Y adelante, bienvenidos. Estamos en sus manos, Antonio y Arturo. Adelante. Claro que sí. Les agradezco tanto a nuestro director de crecimiento de clubes como a nuestro director del Distrito 34, el que nos estén acompañando en esta segunda parte del webinar, Cómo llenar las formas de tu club de un club nuevo. Y es importante el que ellos estén aquí porque en esta tarde vamos a estar contestando algunas preguntas que tienen que ver específicamente con, las, con la apertura de clubes. Entonces vamos a comenzar primero con respecto a la, el llenado de la forma número uno, que en este momento voy a compartir para que podamos ir haciéndolo de tal manera en que no existiese ninguna duda. Una vez que tengamos eh, preguntas y respuestas, le pediré a nuestro director del distrito y a nuestro director de crecimiento podamos establecer la comunicación efectiva para poder contestar aquellos planteamientos que se vayan presentando durante este webinar. Por el momento compartiré esta esta la forma número uno para que podamos ir para que no existiese ninguna duda al respecto de llenar las solicitudes de un club nuevo. Y comenzamos con el formulario número uno, que es propiamente el solicitar la apertura de un club. Solicitar hacia Toastmasters que nosotros queremos abrir una, un club, tanto en nuestra localidad o puede ser en el corporativo en el que trabajamos o colaboramos. Y por ello es que es importante que podamos tener en cuenta algunos datos que nos piden dentro de la forma número uno. Primero nos pide que llenemos la ciudad, que es la ciudad en donde, está, donde va a establecerse el club. Y vamos a y lo voy a ir rellenando para que existiese un ejemplo. En este caso me encuentro en la ciudad de Jalapa, vamos a abrirlo en la ciudad de Jalapa. El estado sería Veracruz o la entidad federativa sería Veracruz. El código postal 91.000 que es el de la ciudad de Jalapa y el país que es México. ¿Por qué es importante que podamos poner el país? Porque recordemos que en Toastmasters trabaja con 118 personas países en el mundo, entonces es importante que lo podamos establecer. La fecha 21 de noviembre del 2020. Recordemos que el llenado es en la, en la posibilidad en inglés, porque, bueno, es el idioma en el que la sede trabaja. Otorgar el permiso de que podamos encontrarnos dentro de Find a Club en la página de la sede internacional. Lo ideal es que sí, que sí lo tengamos. Esa es decisión de cada uno de los socios. Firmar a aquella persona que tenga la intención de coordinar. Y nuevamente la fecha. El nombre del coordinador. En este caso voy a poner mi nombre como ejemplo. La organización, en este caso no vamos a poner ninguna organización que tenga que tenga patrocinio. La dirección, vamos a poner cualquier dirección, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, y el código postal, 91.000. El número de, tel de teléfono, bueno, puede ser el número de teléfono propio. Y el correo electrónico, también el correo electrónico. En este caso, si vamos a realizar el pago de nuestro charter, los 125 dólares, entonces, eh, pondríamos la información específica de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el nombre de quien aparece la tarjeta de crédito y, por supuesto, firmar la autorización que se realice el cobro. El tipo de club, si nuestro club va a ser comunitario, gubernamental, de alguna compañía, etc. En este caso sería comunitario y el idioma que se trabajaría sería el español. Aquí podemos observar que en el apartado que donde dice check here is in advanced club, eh, marcar si es un club avanzado. En este caso no va a ser un club avanzado, en el caso de sea lo ponemos en... El caso de que nos esté patrocinando, nos esté apoyando en la apertura de este club, algún otro club. En este caso eh, voy a poner el, el, club, el club X, con el club Y. Ponemos únicamente el número. La, los patrocinadores o los sponsors son aquellas personas que están al frente del proyecto, quienes han ubicado en donde podemos establecer el nuevo club, entonces vamos a escribir en este caso si es el nombre del coordinador o puede ser cualquier socio y el otro nombre y con evidentemente su número de socio. También los mentores hacen una función importante en los primeros seis meses. Trabajan con el club nuevo para que puedan guiarlos y disipar cualquier duda que pueda establecerse dentro de estos primeros seis meses. Los ayudarán a empoderarse y encaminar para poder consolidar un club exitoso. Entonces vamos poniendo la información con el número de socio, el nombre de la persona. Es importante que acá abajo, en, este, en el posicionamiento, o la alineación del club nuevo, podamos poner, evidentemente, el distrito 34, que es el que estamos trabajando en este momento. La división, en este caso sería la división W, y el área 3. Si un director de área está trabajando con su club, pues es importante que pueda alinearlo a su área porque lo está trabajando, está apoyando a que se abra un club. De igual forma la división y por supuesto el distrito, que eso es lo que nos interesa. Esta es la forma número uno que se llena de una manera muy fácil y sencilla, que también está la posibilidad de que se llene por medio de internet y que se realice el pago. Hasta aquí existiese alguna pregunta con respecto a la forma número uno, tenemos levantada una mano. Le pediré a las personas que nos levantan la mano puedan compartirnos su pregunta por medio del chat para poder leerla y asimismo poder contestar las preguntas que se vayan planteando. En Específicamente la pre pregunta con respecto a la forma número uno. Hay que darle opción para que pueda pasar. Creo que... ¿Los conflicciones pueden hacer los panelistas? Eh, sí, lo que pasa es que eh, se puede usar mejor el apartado de preguntas y respuestas que está diseñado para eso expresamente. Y si lo tienen en inglés, el navegador lo ven como Q Q&A. Excelente. Quien tenga alguna duda puede utilizar la, el apartado de preguntas y respuestas para poder leer estas preguntas y de esta manera disipar cualquier duda, que puede ser tu duda o cualquier o de cualquier otra persona. Esto con respecto a el, la forma número uno, que idealmente se debe llenar. Y ahora seguiríamos con la, el, la forma número dos. Y esta forma antes número de, dos... Antes que... de proceder a la forma dos, eh, querido amigo... ¿Podemos mostrar nuevamente la forma 1 para comentar dos cosas importantes? Bien. Claro que sí. Perfecto. En esa primera página, ahí abajo donde se pone el correo electrónico, es importante que ese correo electrónico sea eh, revisado, dado que es el correo electrónico a través por el cual las sedes va a estar en contacto con los fundadores del club. Cualquier problema, cualquier situación que se atore, cualquier cuestión que la sede tuviese en relación al club, va a contactar a esta persona a través de este correo. Y entonces, eh, es por eso es muy importante que esa persona esté al tanto de las comunicaciones que pudiese recibir para cualquier tema relacionado con el club. Eso es en primer lugar. Y luego si vamos a la página 2, también es importante recalcar que todos los clubes creados en Toastmasters, no, nosotros como directores, miembros del consejo, nosotros no podemos recibir ningún cobro, dinero para la creación de un club. Entonces es importante comentarles que si ustedes son directores de área o directores de división, ustedes no pueden recibir dinero para la creación del de club. Vale. Eso, por ejemplo, lo pueden ver en el segundo párrafo, ahí donde dice las tarifas de fundación del club y las tarifas y cuotas de afiliación no deben pagarse con los fondos del distrito ni con los fondos personales de un líder del distrito. Excepto en los casos en el que ese líder también sea presidente, vicepresidente o tesorero del club, ¿vale? Para que lo tengan en consideración de esta restricción respecto a los fondos del club. Esos serían los dos comentarios que yo tengo al respecto. Director, no sé si tú quieras comentar algo adicional o procedemos no. a la pregunta de nuestro compañero. No, nada más recalcar igual la parte del, de los sponsors, que vaya, incluso un club puede ser sponsor de, podemos bajar un poquito, mi estimado. O sea, incluso un club puede ser sponsor. ¿Eso qué significa, amigos? Nada más es recalcar lo que ya dijo nuestro querido amigo Antonio, es que todo el equipo, todo el club puede ser el patrocinador de uno nuevo. No es algo que se da así a la ligera, es algo de tener un compromiso como un club para ver nacer otro club como tal. Y ya hemos tenido varios casos donde efectivamente eso sucede y esa parte creo fundamental que que vale la pena tener en cuenta porque en ocasiones pensamos que estamos solos y que no, no hay en quienes apoyarnos, pues si tú quieres abrir un club, puedes apoyarte de los miembros de tu club. Listo amigo, adelante. Simplemente recargar lo que ya había comentado mi querido amigo Antonio. Adelante. En efecto, si no existiese ninguna pregunta con respecto a la primera Creo que no está escuchándonos Humberto. Entonces, eh, Humberto, si nos escuchas, por favor, mándanos tu pregunta para poderla responder. Mientras tanto, si ¿sí te parece, procedemos a llenar la forma 2. Procedemos al, al llenado de la forma 2. Los pagos que se realizan por medio de el charter y demás correspondientes a el pago de fundación. En este caso, de igual forma, vamos a irlo llenando y si existieran algunos comentarios, al finalizar lo vamos a trabajar, ¿correcto? A este momento deberemos haber decidido cuál es el nombre de nuestro club, qué es lo que queremos realizar, cómo se lo va a llamar. Puede ser eh, un club. Ponle ahí juntos, haremos que las cosas sucedan en los Masters Club. Correcto. El número de club, en este caso, si nosotros llenamos el charter por medio de la plataforma en línea, ya debimos haber tenido nuestro número de club. Si pretendemos mandar la forma 1 hasta la 6B, entonces todavía no tendríamos nuestro número de club. Entonces, en este caso, no aplica. El estado y ciudad donde se va a realizar el club, pues es Jalapa, Veracruz. el país sería México, el distrito por supuesto 34, y ahora sí viene la parte interesante con respecto al llenado de formas. Si recuerdan o estuvieron en la sesión anterior, establecimos diferentes ejemplos con respecto al llenado de si es un club completamente nuevo, es decir, que sean 20 personas que no son socias y que se integran como socias, pues evidentemente se hace el pago de los 20 dólares de inscripción, de cuota de inscripción, más los 45 dólares de cuota de, de, de semestralidad o de semianualidad. En este caso, por supuesto, si son, si nosotros no pagamos, el, estamos en, el, en la misma línea de Enviar todas las formas de la 1 a la 6B, pondríamos el pago del Charter, que son 125 dólares, más los 400 dólares de los pagos de nuevo socio, ¿Te parece ahí, eh, amigo, me gustaría podamos integrar a tres socios duales para que entonces podamos ver cómo funciona normalmente en algunos clubes podamos tener ahí ese, ese caso, ¿Vale? Por supuesto entonces, en el caso de los socios de pago de, de membresía solamente, de cuota de inscripción solamente pagarían 340 dólares y aquellos socios que son duales no pagarían ninguna cuota que ya tienen o ya cuentan con su membresía de Toastmasters. Posteriormente, aquí ponemos la suma de el punto 1 y el punto 2, que son 340, más 125, son 465 dólares. Y la cantidad de pagos renovación que van a ser siempre 20 porque bueno si así se inicia un club puede ser como mínimo 20 entonces 45 dólares por por 20 socios son 900 las renovaciones y los pagos que se realicen se pueden hacer de forma opcional y esto se establece en el punto 5 y en el, en el punto 6 Finalmente, el total de lo que se va a pagar en el caso de que tengamos 17 socios nuevos y 3 duales, sería evidentemente la suma de 900 más 465, serían 1,365 dólares que se pagan directamente a la sede por concepto de cuotas de inscripción y renovación de los 20 socios. Posteriormente, ponemos eh, los nombres de los... De la persona que, que forma parte. Vamos a poner algunos nombres, las fechas. Vamos a poner a nuestro estimado amigo Arturo Aubry como secretario del club. Y posteriormente llenamos lo correspondiente a el tema de el nombre de la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito y la fecha. Los datos característicos de un pago que se realiza con tarjeta. Y esto es básicamente lo que se realiza con respecto al pago de fundación de un club. ¿Algún comentario, estimado Arturo a Esaú? Tenemos ya varias preguntas, pero antes de comentar las preguntas me gustaría nada más hacer dos menciones importantes de esta forma número dos. si puedes volver a poner la pantalla con gusto perfecto muchísimas gracias, aquí es importante comentarles que en caso de que tuviéramos socios reinstalados o en caso de que tuviéramos socios transferidos, tenemos esas dos líneas que están ahí abajo que también podríamos incluir para eh, integrar a estos socios recuerden que el único requisito que, so que todos Masters nos pide es mínimo 20 socios, de los cuales máximo 3 deben ser eh, máximo tres pueden ser eh, socios de algún otro club, ¿de acuerdo? Ahora es muy importante comentarles, si llegáramos a tener algún socio transferido, entonces ellos al estar transfiriendo su membresía ya pagada de un club a este club nuevo naturalmente ellos no pagarían los 45 dólares en este club. Por lo cual, ahí donde dice en la línea 5, cantidad total de socios pagados, entonces ahí tendríamos que descontar a esos socios transferidos. Esa sería la única situación en la que, por ejemplo, no se tendrían que poner 20 por 45 dólares, 900. ¿vale? Y también recordarles que si ustedes empiezan el pago de su club en algún mes que no sea el mes de octubre o abril pueden considerar el pago prorrateado de sus renovaciones ahora es un poco complejo de explicarlo pero rápidamente les quiero dejar solamente la idea de que de manera obligatoria todos los clubes nuevos tienen que pagar seis meses pero si tú te inscribes por ejemplo en enero vas a tener enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio por lo cual, faltarían tres meses más para ponernos al corriente con todos los demás clubes a nivel mundial y llegar a julio, agosto y septiembre. Por lo cual, ahí podrías poner esos tres meses adicionales y evitar tener que cobrarles dos veces a tus socios. Es decir, en esta primera forma podríamos incluir esos pagos de nueve meses en lugar de solamente los seis meses iniciales. Es una situación que pasa en algunas ocasiones y algunos clubes han tenido esa oportunidad de aprovechar el pago no solo de los primeros seis meses, sino de todo el semestre hasta la siguiente renovación para que evitemos esta situación de cobro doble en un poco tiempo. Cualquier momento, si tuvieras alguna duda al respecto de eso, recuerda que puedes acercarte con... Nuestro coordinador de extensión de clubes, Antonio Juárez, con un servidor como director de crecimiento de clubes o con nuestro director de distrito, Esaú García. Ahora, ahora sí, tenemos varias preguntas que nos están preguntando aquí nuestro todo. amigo Humberto Sánchez. Antes de pasar, nada más profundizando un poco en ese, en ese punto. Adelante. En el punto 6 hay un pequeño detalle en esta forma. Efectivamente, lo que acaba de comentar... Eh, Arturo, es importante mencionar que eso va en el apartado del punto 6. Ahí debería haber una línea donde se llenaría el monto de la renovación de ese segundo semestre. Si no está la línea, no te preocupes, se puede llenar, eh, como lo está haciendo esta, en mi estimado Antonio, lo puede llenar de forma directa. O sea, puedes poner un texto ahí, justito arriba del mismo párrafo del punto 6, exactamente ahí donde está en este momento, ahí lo llenas, ¿va? Puedes poner un texto de forma directa y renuevas los 45 dólares. Digo, perdón, la diferencia en el caso del ejemplo que está comentando Arturo. O en el caso de que fueran lo ideal, si lo abres en octubre o en, bueno, en, en septiembre o en marzo, para que inicie en octubre o en abril, pues serían los 45 dólares exactos. ¿va? En este caso, eh, es, es un poquito complicado de entender así, pero la diferencia de los meses que te faltan se pone directamente en el punto 6. Adelante. Es correcto. Tenemos entonces sí. la, la pregunta de Humberto Sánchez, quien dice que ya tiene listo su club en formación y pregunta si puede poner a su club como, su club base, como club expo, sponsor, aunque no esté involucrado del todo. Es importante que, si me permite contestar esta pregunta, que... El club sponsor o la persona que les va a apoyar les apoye al 100% en la apertura del club, porque de esta manera habla de una hermandad entre los clubes que permite el crecimiento y el desarrollo de liderazgo de cada una de las personas que forman parte de ese club base. Lo ideal es que el, tu club base te apoyara a poder abrir todos, a poder abrir el nuevo club y de esta manera poderle dar ese reconocimiento en el apartado de, de, de sponsor como club. Y también tenemos una pregunta más. Antonio, voy a hacer socio ¿sí? dual en el club. ¿Me ¿Cuál es nada más, la... Antonio, profundizar en ese tema? Gracias. Eh, lo que acaba de comentar, Antonio, es extremadamente importante. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de integridad, amigos. Es decir, a veces me han preguntado, oye, si hay dos espacios para el individuo, el sponsor, y si nada más lo abrí yo, ¿puedo meter a mi amigo? Y siempre les respondo lo mismo. A ver, vamos a imaginar que tú y tu amigo van a tomar una carrera. Tú llegarías con el, de cada, con el lector o con la persona adecuada, adecuada para certificar y le dirías, ¿sabes qué? Pues yo trabajé, eh, saqué la mayor calificación posible en mi carrera Voy a titularme. Mi amigo no trabajó, pero podemos echarle ganas con mi trabajo. ¿Puedo titularlo? Es exactamente lo mismo, amigos. Los, los mentores y los sponsors deben de trabajar para lograrlo. Si solamente una persona trabajó para abrir el club, solamente una persona es el que se merece el, ese, ese puesto, porque luego malbaratamos o faltamos a la integridad cuando no lo hacemos. ¿Qué significa esto? Pues que todavía estamos a, a tiempo de involucrarlo de una manera al club, estamos a tiempo de que, que se, se acoplen en este sentido. Todo es posible, pero sí es necesario que, que trabajemos en integridad en ese tenor. Insisto, no es cuestión de regalar los espacios que existen, no es cuestión de que es que se va a perder un espacio, es cuestión de integridad. y Es cuestión de integridad y es cuestión, como lo dijo muy, muy atinadamente nuestro Club Extension Share, también es cuestión de hermanamiento, de fraternidad, en el caso de los clubes y en el caso de los sponsors. Simplemente yo, amigo. Adelante. Gracias, director. Y la siguiente pregunta también va relacionada con respecto a... ¿La persona va a ser socio dual del nuevo club? ¿Cuál es la parte que no debería pagar? ¿Te gustaría contestarla, estimado director de crecimiento? Claro. La única parte que un socio dual no paga cuando se inscribe en un club nuevo es la cuota de nuevo socio, que es de 20 dólares, dado que esa pues, ya la pagó en su momento cuando se inscribió por primera vez en su club base. Todo lo demás es exactamente igual, paga la membresía de 45 dólares y en su caso, si así lo decide el club, el prorrateo del de charter. Ahora es importante comentar, para los socios transferidos, recordarles, esa cuota de 45 dólares no se paga, ni tampoco se paga la cuota de 20 dólares. Y para los socios reinstalados, es un poco similar a los socios duales, que en el sentido en el que no van a pagar su cuota de socio nuevo de 20 dólares, pero sí van a pagar la membresía de 45 dólares. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más de Rosalba Murillo. Si el nombre del club lleva acento, ¿cómo garantizamos que se registre de esta manera? ¿Te gustaría contestarla, director del distrito? Lo ideal, lo ideal es que evitemos ese tipo de temas, al menos en los puntos de registro. El que importa para que salga el nombre como debe salir... Ahí tal vez si quieres poner el, el acento adelante, pero lo cierto es que en ciertas plataformas de eh, la página no lo van a poner, ¿va? ¿Cuál es este formato? Lo vamos a ver más adelante. Hay un formato donde se pone la información del club, el nombre del club, digo, en todos los formatos se pone el nombre del club, pero ahí es donde toman ellos el cómo va a venir el nombre para ponerlo en otras, en, la, en dichas plataformas, ¿va? Sí te recomiendo que si vas a poner el acento, tengas en cuenta que en muchas plataformas de, el, de el, la sede internacional no va a aparecer con acento. Excelente. Sí, adelante Arturo. Sí. Afortunadamente, cada vez más la sede ya está actualizando sus sistemas y, y ya está utilizando más acentos en sus comunicaciones y en sus plataformas. Todavía, como nos comenta nuestro director de distrito, hay algunas que, que no. Por ejemplo, si tú pones acentos en algunos reportes de educación, a veces ahí aparecen nombres sin los acentos. Pero específicamente para el nombre del club, no hay ningún eh, problema. Tú lo puedes poner en las formas con acento y la sede así lo va a registrar en sus eh, sistemas. Aunque en algunos no vaya a aparecer, pero sí va a aparecer, sí, sí lo va a registrar de esa manera. Adelante, eh, Antonio. Muchísimas gracias. Y finalmente tenemos una pregunta. ¿Se tienen los formatos editables solo para llenar los datos? Claro que sí. Nuestro director de crecimiento, la sesión pasada, nos hizo el favor de compartirnos los, las siete formas que se llenan, de la 1 a la 6B. En este momento también lo vamos a compartir nuevamente para que todos tengan lo, todas las formas y que sean llenables. Todas están en PDF y va a ser muy sencillo poder llenarlas. Hasta este momento, esas serían todas las preguntas con respecto, bueno, hasta este momento. Procedemos entonces con el llenado de la forma número 3. No te escuchamos. Tienes apagado el micrófono, Antonio. Sí, muchísimas gracias. Listo. Aquí tenemos la solicitud de pago de cada uno de los socios. ¿Qué es lo importante de esta forma número 3? Que se llena en 20 ocasiones. En las 20 personas que van a configurar el club nuevo, van a llenar esta información. Y vamos a hacer el... En este caso, eh, todavía no tenemos número de club. Vamos a poner el club... juntos haremos que las cosas sucedan la ciudad de Jalapa el apellido y en este caso hombre en el caso de middle name en México no utilizamos el middle name. Entonces, lo ideal es que solamente contesten last name como sus apellidos. En este caso, bueno, yo decir poner solamente uno, pero podemos poner los dos. Y en nombre, en first name, su nombre o sus dos nombres o tres nombres, los nombres que tengan, solamente en first name. Y que en middle name se deje libre de contestar alguna, de poner algo. Después nos vamos hacia nuestra dirección, nuestra dirección 3, la ciudad, la entidad federativa, el país, el código postal, nuestro número de casa si es que contamos con él, nuestro número personal si es que lo queremos compartir y nuestro correo electrónico. Aquí vamos a establecer la cuota. Si en este caso fuese es socio nuevo, pondríamos los 20 dólares. Si no es socio nuevo, no, o si es renovado, se pon, no se pone nada. La membresía, si es que se va a renovar, que en la mayoría de casos así es. Y la renovación, si es que se pretende hacer una renovación adicional a los 45 dólares. Si no... Solamente se pagan, en el caso de los duales, 45 dólares. Y en el caso de los que son socios nuevos, se agregan los 20 dólares de cuota inicial y en total se pagarían 65 dólares. Aquí abajo ponemos el mes y año en donde queremos que inicie. En este caso estamos en noviembre. del 2020. Entonces, la suma de... Todos los puntos son entonces $65, dólares, lo que vamos a pagar en total. De este lado vamos a establecer si queremos que tengamos comunicación por correo electrónico, por correo normal, por teléfono. O si prefiero recibir, no recibir comunicaciones ni ninguna situación con respecto de la sede internacional. ¿Qué tenemos al reverso? La promesa de un Toastmaster. Son 10 puntos que cada socio debería tener presente a la hora de realizar cualquier acción dentro de la organización. Va, aquí vamos a aplicar la firma de cada uno del socio. La fecha en la que se esté llenando. Y vamos aquí a agregar la firma de algún oficial. En este caso lo vamos a, a inventar para fines nada más demostrativos. Fecha nuevamente. Y me regreso hasta el apartado de la página principal, en el lado superior derecho, en donde dice tipo de afiliación. En este caso, pondría que es nuevo. Sin embargo, si el socio fuera dual o reinstalado, pondríamos en cualquiera de las casillas, de acuerdo sea el caso, ponemos el número previo de club, el número el nombre previo del club y el número de socio. En este caso, si yo fuese dual, por ejemplo, pongo en el apartado dual, mi club, el nombre de club, W, el número de club, 1, y mi número de socio. Entonces, yo me convierto en un socio dual del club JHCS. Entonces, de aquí no irían los 20 dólares pagando 45. Esto se configura de acuerdo a cada uno de los socios que van a integrar el club Toastmasters. Como lo mencionábamos, pueden ser 20 socios completamente nuevos... Pueden ser hasta 3 duales y 17 nuevos. Pueden ser socios reinstalados, socios duales y socios nuevos. Y se va a establecer cada una de las características en la forma número 3. Esta se llena por 20, que son la hoja 1 y 2. La recomendación es que la hoja número 3, donde viene el apartado del pago, como ya llenamos la forma número 2, entonces ya no llenemos la forma número 3. Lo único que los invitaría a que realizaran es que una vez que tengan las 20 formas llenas las conjuntarán en un solo pdf la hoja 1 y la hoja 2 para tenerla presente cada una dentro de su organización ese sería el llenado específico de el formulario número 3 para ello pregunto si existen comentarios director de crecimiento sí Aquí, esta forma es muy importante porque esta va a depender de acuerdo a los socios que estemos inscribiendo. Entonces, si te vas más abajo, amigo, podemos ver que... Creo que no veo ahí. No sé si soy yo, ya se trabó ahí. Listo, ahí está. Entonces, si nos vamos más abajo, podemos ver que estos son los datos del socio. Y... Yo aquí les haría énfasis en que el correo electrónico y el teléfono celular son los dos datos más importantes. En primer lugar, el correo electrónico, porque es a través del cual les va a llegar su usuario para poderse... Les va a llegar su correo de bienvenida y es el usuario que ustedes van a utilizar para poder ingresar a su portal en línea en Toastmasters.org. Entonces, si no... Si no ingresan el correo o lo ingresan incorrectamente, pues vamos a tener ahí problemas y vamos a tener que corregirlo y bueno, va a ser mucho más complejo, ¿no? Entonces les pido por favor que tengan mucho cuidado al ingresar el correo electrónico, porque es un punto de contacto importante. De la misma forma con el teléfono celular, porque el teléfono celular es el medio a través de los cuales sus eh, oficiales de club, presidente, vicepresidente educativo, sus directores de área, sus directores de división, un servidor como director de crecimiento de clubes, nuestro director de calidad, nuestro director de distrito, nos podemos poner en contacto con ustedes. Y si ustedes no integran un número de teléfono, pues es difícil poder mantener esa comunicación. ¿vale? Entonces, estos dos datos son muy importantes. Ahora, algo también que me gustaría comentar, lo que mencionábamos hace un momento de poder pagar más de los primeros seis meses obligatorios, Aquí lo podríamos integrar también, donde dice apartado 3, Renewals o Renovaciones. Ustedes indicarían en qué mes está inscribiendo el club. En este caso, el ejemplo que estábamos diciendo era de enero. Entonces, en enero, ustedes ponen ahí la casilla de enero. Y lo que tendrían que pagar es 22.50 dólares. Que No sé por qué ahí está mal alineado, pero bueno. 22.50 dólares serían los tres meses que quedarían restantes para poderse poner al corriente con todos los demás clubes a nivel mundial. Es decir, serían 67.50 más, para socios nuevos solamente, los 20 dólares serían 87.50. ¿vale? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto? Pues porque precisamente en estos meses, de hecho, noviembre, diciembre y enero estamos teniendo esa promoción de los clubes que paguen hasta el mes de septiembre van a tener la posibilidad de no pagar los $20 dólares de inscripción y el charter del de club de $125, dólares, siempre y cuando paguen su cuota de membresía hasta el 30 de septiembre del 2021. Por eso estamos haciendo énfasis en esta parte. ¿vale? Ahora, en la siguiente página en donde vemos lo de las firmas de el socio y de el oficial... bien sí Aquí necesitamos que eh, tengan cuidado a la hora de poner eh, las firmas porque muchas veces no se pueden ver bien, son ilegibles y a todos más les interesa que estemos validando que eh, hemos leído todo lo importante de esta forma. vale Y concluyendo la última cosa que nos comentaba nuestro coordinador de extensión de clubes, la última página era supuestamente para registrar los datos de pago. ¿Por qué nosotros no les recomendamos registrar esa hoja? Porque eso aplicaría, por ejemplo, para los clubes que quisieran enviar 20 diferentes formas de pago para cada uno de los socios. Esto no es nada efectivo, dado que si uno de esos de datos de pago se atora o es rechazado por el banco o no tiene fondos, eso nos atora todo el club. ¿Vale? Entonces siempre, siempre, siempre hacemos la recomendación de que solamente se utilice un modo de pago, una tarjeta, la del tesorero, por ejemplo, se conjunte el dinero ahí y entonces esa tarjeta se pone en la forma 2 que ya vimos hace un momento y ya no es necesario ponerlas cada una de forma individual en esta forma 3, ¿Vale? Director, ¿Algún comentario adicional? No, nada más lo que comentaste efectivamente, es el último el último de los recursos, ¿No? El, vaya, si la gente no quisiera concentrar todo su dinero por X o Y en una sola tarjeta, pues adelante. Pero sí es algo que te puede dar un cuello de botella por, por una sola persona, ¿no? Entonces, tenemos ten, ten que tener mucho cuidado en eso, tío. Adelante. Excelente. Adelante. Seguimos con las preguntas y tenemos una pregunta más. ¿Todos los socios que se integren en este primer paquete serán socios fundadores? Sí, en efecto, los primeros 20 socios que sean inscritos, o sea, los primeros inscritos, serán los 20 socios fundadores del club. De hecho, aquí no hay límite, pueden ser más de 20, mientras sean los primeros que se inscriban en, esta, en, en el envío original de las formas. Pueden ser 30, 35, no importa. Siempre y cuando se metan en la primera, en el primer envío. Listo. Creo que también hay otra pregunta de Eugenio Elizondo, nuestro director en Cancún. Dice: ¿Cuánto sería el pago de un socio dual a partir de enero? Si quieres subir un poco arriba para que podamos ver esa donde dice renovaciones. Un poquito más para que se vea el punto uno también. Listo, ahí. Director, entonces, para un socio dual, realmente aquí, como ustedes pueden ver, solo hay tres, tres cosas que tenemos que pagar. El, la tarifa de socio nuevo, la cuota de afiliación y la renovación. Para un socio dual no pagamos la tarifa de socio nuevo, dado que ya la pagaron originalmente. Entonces, solamente tendremos que pagar la cuota de afiliación, 45 dólares, esa es obligatoria. Y, opcionalmente, el prorateo de las cuotas de renovación, que sería, comenzando en enero, de 22.50 dólares. Es decir, 22.50 dólares más 45 dólares, estarían pagando 67.50 dólares para estar pagado desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre del 2021. Y en septiembre... Ya pagaría sus 45 dólares como el resto de los socios a nivel mundial para su renovación normal de octubre a marzo del año siguiente. Esto es para los socios duales. Excelente. Si no existiese otra pregunta, vamos con la forma número 4 de una manera muy rápida y ágil. La forma número 4 es... Relativamente sencilla porque aquí es donde establecemos el comité ejecutivo. No mesa directiva, comité ejecutivo. Vamos a poner nuestro número de club si así lo tenemos. Si no, tenemos, eh, si no, se omite. En este caso sería Distrito 34. El término del cargo que puede ser anual o semestral. Los únicos que pueden hacer elecciones, los únicos clubes que pueden hacer elecciones semestralmente son aquellos clubes que sesionan semanalmente. De ahí en fuera todos los demás lo tienen que hacer de forma anual. En este caso el término de oficial es anual. Y vamos a escribir de forma muy rápida algunos ejemplos. Lo que comentaba nuestro director de crecimiento de clubes, que es importante que podamos tener un correo electrónico válido. y de esta manera llenar cada una de los siete oficiales. ¿Quiénes son los oficiales? El presidente, vicepresidente de educación, el vicepresidente de afiliación, vicepresidente de relaciones públicas, secretario, tesorero, oficial de asambleas. Finalmente, se firma el formulario de, de tener consentimiento que ellos van a ser parte del comité ejecutivo durante el periodo de un año. Y eso sería todo con respecto a la forma número 4. ¿Existe algún comentario al respecto? Yo solamente mencionar que en el caso de que los socios sean nuevos, no es necesario poner el número de socio. En el caso de que los oficiales sean socios duales o reinstalados, pondríamos ahí el número de socio debajo de su correo electrónico. Para que no, no se queden con la idea de que a fuerzas deben de ya poner el número de socio. Esta forma es la más bonita y fácil de todas. <ríe> Así es. Director, ¿algún comentario? Excelente. Seguimos con respecto a la forma número 5. Aquí tenemos dos preguntas. Si quieres que las respondamos antes de proceder. Humberto nos dice, ¿el número de socios se tiene hasta que se da de alta el club o cómo lo obtienes? Es correcto, el número de socios se va a recibir una vez que la sede haya procesado los pagos. De hecho... Eh, algo que de manera recurrente en los que estamos en el proceso de creación de clubes recibimos como buenas noticias cuando todos los socios ya reciben sus correos y decimos, yey, yeah, ya los procesaron la sede y ya está registrado entonces en ese momento en el que la gente recibe sus correos oficiales ellos vienen eh, incluidos con la información de su membresía su nombre de socio, vale y la segunda pregunta sería, sería fabuloso que nos enviaran los formularios editables. No te preocupes Humberto, yo con mucho gusto ahorita terminando el webinar, te los envío para que los tengas eh, disponibles. Excelente. Una vez contestadas estas preguntas, procedemos a el formulario número 5. El formulario número 5 nos invita a que podamos poner la información del club. En este caso, que es el club JH, juntos haremos que las cosas sucedan. Que las cosas sucedan. Cosas sucedan. CS. Gracias, director. Eh, si no tenemos número de club, no lo ponemos, el distrito sería el distrito 34, el contacto del club, eh, preferentemente el coordinador o la persona que vaya a tener la concentración de la información para que sea el contacto directo. Como lo venía mencionando nuestro director de crecimiento, es importante que lo tengamos presente para que existiera la comunicación directa con la sede internacional. En el caso, si no tenemos un sitio web del club, no lo ponemos. Eh, la información de las sesiones del club, en este caso será semanalmente, pero puede ser cada 15 días, el primero y tercer eh, día de mes, el segundo y cuarto día de cada mes. El día de la sesión, vamos a ponerle miércoles. ¿Quieren? No se deja. No se deja. El día jueves a las 7... PM. El lugar de la sesión vamos a ponerle el café, el café, bonito de la ciudad. El establecimiento Si corresponde la algún establecimiento. La dirección puede ser calle, la calle que, en donde se ubique el lugar donde se vaya se vaya a sesionar. La ciudad sería en la ciudad de Jalapa. El estado sería Veracruz. El país México. Código postal. Y posteriormente vamos a registrar los datos específicos de nuestro club. Si nuestro club en este caso es comunitario, pero puede ser eh, de alguna empresa, puede ser de alguna organización religiosa de alguna agencia gubernamental. Depende de cómo aplique. Recordemos que estas opciones están para los 118 distritos que abarca Toastmasters alrededor del mundo. ¿Tu club está siendo respaldado por una organización patrocinadora? En este caso no. Cuando aplique se le pondría. Y posteriormente se contestan algunas preguntas con respecto a si existe una organización patrocinadora marcar si el club es avanzado, en este caso no es un club avanzado, está, el club está abierto a cualquier persona interesada o está solamente hacia una determinada organización o grupo. Regularmente, cuando es un club avanzado, el club está únicamente hacia un determinado grupo que es evidentemente a los socios avanzados. En este caso está abierto a todo aquel que quisiera integrarse si estamos siendo patrocinados por alguna organización, especificamos y ponemos los datos de la organización en este apartado, información de la organización patrocinadora. Posteriormente, aquí ponemos la firma del oficial o de la persona que está coordinando, el, preferentemente el presidente del club, la fecha, Y aquí estamos autorizando a incluir este club en Toastmasters. Me parece que este, este se llena solamente para los clubes en Estados Unidos. Es correcto. para Estados Unidos nada más. Sí, sí, ¿verdad? Eh, Básicamente, esta es la organización de nuestro club, la información de nuestro club. ¿Directores, algún comentario al respecto? Sí. Me... Algunos comentarios importantes para esta forma. Esta información es muy importante porque es la que va a aparecer de forma pública en Find a Club. Y entonces, si alguna persona está buscando en la página de Toastmasters, van a ver esta información y van a contactarte a través de esta información. Entonces... Por eso es importante que el número de club, el correo electrónico del club y el club website, el sitio web del club, sean información que estén actualizando de forma constante a través de Club Central y que sean de alguien que esté revisando constantemente esta información. Como decía nuestro coordinador, puede ser el presidente, puede ser el vicepresidente de Relaciones Públicas, eh, o el vicepresidente de afiliación, como lo, lo crean más conveniente, porque es la información a través de la cual van a estar en contacto las personas que estén interesadas en visitar el club. Eso es lo primero. Más abajo, en donde dice, si tu club está respaldado por una organización patrocinadora, me gustaría que hagamos un ejemplo rápido de cómo sería para, una, para un club, dado que, para un club corporativo, dado que también son bastante regulares. Entonces, si tu club está siendo respaldado por una empresa... Y aquí sería importante definir qué es lo que está pagando la empresa. La organización paga las cuotas y tarifa de socio nuevo, solamente paga las cuotas, paga solamente la tarifa de socio nuevo, paga el charter o paga solamente el lugar donde van a tener las sesiones. Cualquiera que sea esta la situación, lo podemos indicar en este apartado. De la misma forma, si es un club corporativo, del lado izquierdo vamos a poner company, o a lo mejor es de alguna agencia gubernamental, una institución educativa, o una relig organización religiosa, ahí lo vamos a indicar. Y abajo, donde dice, oh, eh, abierto solamente a miembros de una determinada organización o grupo, tal vez la empresa solamente permita que socio, eh, eh, empleados, colaboradores de esa organización, sean socios del club, entonces ahí mismo también lo estaríamos integrando. Y ya por último, esto es una... Eh, es una Apartado, importante para las empresas, dado que las empresas reciben reconocimientos, de, de, de, todas aquellas empresas que patrocinen un club Toastmaster reciben un reconocimiento por este trabajo de seguir impulsando la misión de Toastmaster. Entonces habría que poner aquí la información, cuál es el nombre de la empresa, de la organización, cuál es el contacto dentro de la organización, el sitio web, la ubicación, etcétera no solamente para empresas, sino también para instituciones educativas, gubernamentales, religiosas, que patrocinen un Club Toastmasters, ¿vale? Por eso es importante hacer la mención de que, si fuera esta la situación, estos apartados sí se van a llenar. Excelera. alguien le gustaría agregar un poco más? Bueno, primero, ver un detalle. ¿Nos podemos ir un poco arriba, por favor? Bien. Hablando específicamente, no, un poquito más abajo, ya, justo en la parte del sponsors Bien, ahí exactamente. Hablando específicamente de los clubes corporativos, en esta parte hay varias opciones que son una u otra. Por ejemplo, si vemos la región, pay, bueno, la región paga solamente las cuotas, si se activa ese, significa que las de, el, el número uno no se activaría exactamente. Si es, si es activa si justo el que acaban de poner la X o el que se acaba de desactivar, no se activarían algunos. ¿no? Es decir, hay que leerlo un poquito bien porque ahí te dice si paga todo o si paga solamente una parte y demás. Ojo con esto, directores de área y de división y también compañeros. Cuando empezamos a venderle la idea a una empresa, le pensamos a vender la idea como que si es va a ser el club de ellos, no es club de la empresa, y desde ahí tenemos conflicto. Es decir, en este momento tenemos conflicto con una empresa que dice, ya no quiero estos colaboradores a la mitad del semestre, quiero que otros, y me respetes el precio. Ellos no pueden hacer eso porque el trato no lo hace Master con la empresa. O sea, lo, un club nuevo, un club, una membresía, el, la responsabilidad de Toastmaster es con los miembros del club. La empresa patrocina al club, pero le paga al socio, le paga su membresía. Es decir, vamos a, a, a ver visualizarlo de esta manera. Yo soy papá empresa, yo llego y digo, Juanito, toma para tu membresía. Y Juanito va y le paga a la empresa. Digo, a Toastmaster. Toastmaster va a ver a Juanito, no va a ver a la empresa. Va. Entonces, si Juanito a la mitad del semestre se sale del trabajo y se va a otro lado pues Juanito sigue teniendo su membresía activa. ¿Va? Entonces debemos cuidar nada más, no decirles que, es, que están comprando un club o que están comprando un servicio, es simplemente eh, lo que están haciendo es patrocinando el, el, el club, ¿ok? Por pues eso es Sponsor by Y un poquito arriba en la dirección, en los clubes corporativos, es donde hace más sentido esa, esa parte que dice, estacionario, no recuerdo bien exactamente el nombre, en la dirección, mi estimado, Antonio, ahí un poquito, no, es más, o menos. Ahí, ahí, ya, muy bien, muy gracias. Donde dice, facility o establecimiento, en los clubes corporativos es donde hace más sentido, porque los clubes corporativos todavía en la dirección existe, por ejemplo, el almacén 5A o el módulo 7B, es ahí donde viene, o el auditorio perenganito. Ahí es donde se, se coloca esa información. Usualmente en los clubes comunitarios casi no se utiliza, salvo que estuviera dentro de, una dentro de una infraestructura donde hubiera varios módulos. Por ejemplo, si hablamos aquí de Guadalajara, en el Centro de la Amistad, en el Auditorio Juan Pérez, ¿no? Entonces, ahí es donde se acciona el club. ¿Va? Bien, solamente de eso. Adelante, mi estimado Club Station Chair. Gracias. Gracias. Tenemos una pregunta y que me gustaría que la contestara, estimado Saúl. La organización a la que pertenece este socio es Rotary Internacional. Están trabajando en el convenio de ambas organizaciones. No patrocina específicamente, pero sí es una organización que está promoviendo este convenio y esta participación. Ok. Ah, ok. Bueno, entiendo el comentario. Sí, ahí es otro tema importante y volvemos a algo curioso, ¿no? Una vez que el Rotary adquiera su membresía, si el Rotario deja de pagar su membresía en Rotary, pero sigue pagando en Toastmaster, pues se le va a respetar la membresía en Toastmaster, ¿va? Pero, por ejemplo, el caso de Rotary es un caso muy específico y muy diferente. Rotary no, no es como cualquier otra empresa porque tiene una alianza directamente. Ese tipo de alianzas que hace Toastmaster Internacional no las podemos hacer nosotros como distrito. Es decir, si yo fuera en este momento a la asociación de patitos enfermos y quizás yo hacer como director de instituto una alianza con ellos yo no puedo hacerla tiene que venir daniel rex a hacer la alianza con ellos ya en la alianza hay acuerdos específicos ¿va? esos acuerdos específicos es lo que se debe de cuidar puede haber descuentos puede haber otras cosas eso ya no nos corresponde a nosotros ¿va? En Rotary es un trato diferente porque es, existe una alianza específica con la institución, de institución a institución. Sin embargo, dentro de las membresías sí se respeta el concepto de membresía. Es decir, tienen que pagar sus membresías, etcétera. ¿no? Si se abre un club, tienen que pagar el mismo proceso. De hecho, es Humberto, ¿verdad? Tú estás haciendo ese proceso en este momento, yendo las formas y demás. Adelante. Sí. Y en este caso, dado lo que creo la pregunta específicamente era si se pone como organización patrocinadora, no, en este caso no, porque ah. no es específicamente eh, Trotar y quien esté patrocinando el club, sino oh. que es la alianza que tiene Toastmaster. Excelente. Y una pregunta para nuestro webmaster, Fernando Serranía. Este webinar se va a publicar en YouTube. Es correcto. Así es. Ya mañana por la mañana eh, debe de estar disponible. De hecho, les voy a entregar el enlace también para que lo compartan a través de los chats. Excelente. Muy bien. Procedemos entonces con el for, la forma número 6A. El llenado de la forma número 6A, que básicamente es la constitución de un club. Toastmasters se maneja bajo lineamientos y constituciones. En este caso, la forma de constituir un club nos establece en el apartado 6A el certificado de aprobación del club, en donde nosotros nos vamos a regir sobre todos los artículos acerca de el propósito, la membresía, la forma de sesionar, los nuevos clubes, las nuevas los nuevos socios, las membresías, etcétera, etcétera, la forma de votar, los oficiales. Toda esta información tenemos, debemos tenerla muy presente y de esta manera es como vamos a llenarla. Únicamente lo único que hacemos es al, al aceptar esta forma, vamos a llenarla. Aquí le vamos a poner el nombre del club. Juntos haremos que nos suceda. En esta forma lo tenemos en el apartado de arriba en inglés y acá abajo lo tenemos en español. Básicamente es lo mismo, lo podemos llenar en cualquiera de las dos formas. Y aquí nada más le ponemos la fecha. 21 Ahí nos faltó nada más la ciudad, ¿no? Todos Club of. Okay. Perdón, se me estaba pasando. Aquí, en este caso, lo, los, que, los que firman esta, este apartado es el presidente del club y el secretario del club. En la forma número 6A, esto es lo único que se realiza. Aceptar que estamos, tenemos en cuenta la constitución de un club Toastmasters. ¿Comentarios, directores? Ninguno. Excelente. Seguimos entonces con el apartado 6B. En el apartado 6B, como lo comentábamos hace una semana es la oportunidad perfecta de poder configurar el club que queremos, el club que vamos a desarrollar. Y de esta manera vamos a poner el nombre del club, el número, si lo tenemos y si no lo omitimos, la ubicación del club, y el distrito, por supuesto, el distrito 34. Aquí nos va a establecer diferentes estructuras y posiciones en donde nosotros vamos a ir configurándolo parte por parte. Entonces, aquí... En el caso de este club que no tiene restricciones, sería sin restricciones. En el caso de la composición de la afiliación o en cualquier otro tema en donde no aplique, le podemos poner que no aplica. Por ejemplo, aquí sería la tarifa de Socio nuevo para afiliaciones individuales a este club será de... Las cuotas del club que se realicen, aquí lo podemos poner, puede ser cero. Donde no aplique. Pago por transferencia si es que deciden cobrar. Si no se realiza ese, ese cobro, pues se pone cero nada más. De igual forma... Si no aplica. Aquí cada club establecerá los criterios específicos de qué es lo que buscará con respecto a la configuración de su club. En el caso de las sesiones... cuándo queremos que nuestro comité ejecutivo se reúna, si queremos poner oficiales adicionales a los siete que ya están establecidos, o si no lo es así. El periodo que va a tener cada uno de los oficiales puede ser de año, año completo o... O semestralmente, como lo comentábamos anteriormente, los únicos clubes que pueden celebrar periodos de cargo semestralmente son los clubes que sesionan cada semana. Los demás lo hacen de forma anual. Las reglas de orden... cuando se estableció lo que están poniendo dentro de este apartado 6B. Y en términos generales, ese sería el, ese sería el llenado de la forma número 6B. ¿Comentarios, directores? Sí, varios. Bien, este ahí... En alguna ocasión alguien llegó y me dijo, oye, que el Club X está cobrando una cantidad, vamos a poner 3 mil pesos por inscripción. Sorprendido, porque pues no, no esperaba algo por el estilo. Mi respuesta fue así, la siguiente, y ¿sabes si eso lo tienen especificado en su acta, en, su, en el adendum prácticamente? Esa es la parte, la, 6, la forma 6B, el adendum. Ah, no sé qué es eso. Ahí empezamos a ver que efectivamente tenemos desconocimiento de este tema. Por eso es importante esta capacitación. El club puede cobrar cuotas extra. El club puede tener ciertas especificaciones o puede adecuar la constitución en ciertos puntos y aspectos. Es decir, el 6A está sin, sin llenar ningún formato porque a final de cuentas nada más firma el presidente y el secretario diciendo que la estructura básica... Es adecuada, ¿va? El 6B, puedes dejarlo todo en blanco o puedes poner, das en Apply o puedes dejar en blanco, la sede lo respeta. Puedes dejar todo en blanco y eso significa nada más lo firmas, la parte de arriba, que es los datos de, del club y demás, y la parte de abajo que se firma junto con la fecha y lo mandas en blanco, significa que tú estás de acuerdo con los estatutos en general de, de Toastmaster, ¿va? Pero si quieres hacer algunas pequeñas modificaciones, solamente puedes hacer algunas pequeñas modificaciones que tienen que ver, por ejemplo, vamos a bajar un poquito, amigo. Es decir, si alguien quiere, oye, yo puedo cobrar, o sea, la sede cobra 20 dólares por inscripción o por fee. ¿Yo puedo cobrar más? Sí. En el 4, le pones la cantidad que tú quieres. Por ejemplo, si yo le pongo 20, entonces ahí le voy a cobrar 40 dólares. Entonces, ¿es la única, creo que es la única parte, un poco sin todos, viene como en dólares. Pero siempre tú lo vas a poner en dólares porque luego hay confusión. Si no, tienes que ponerle MX, MXN, que también es factible, ¿va? En las cuotas del club es exactamente lo mismo. Aquí, aquí, aquí lo que quiero llamarme la atención es, eso lo explicó muy bien Antonio, pero lo que sí me interesa es que eh, tengamos en cuenta que esta parte es como para llenar los puntos o en cuestión de economía. Hay, hay un... Hay un bueno, rápidamente, la cuota de club, como comentamos, eso depende de, de, de cada club igual y exactamente lo mismo. ¿Podemos nosotros tener una cuota aparte de, de, los, de la semestralidad de, de Toastmaster? Sí, hay gente que cobra mensualmente mil pesos, hay clubes, se puede. ¿va? Entonces, ahí es donde se va especificando. Si te fijas, en el punto 6 dice, ok, pues más nada más me cobra lo equivalente a 45 dólares o según el mes, según sea la parte reinstalada. ¿Yo puedo cobrar como club aparte por reinstalarlo? Sí, sí puedes. Ahí viene el punto 6. Oye, y si un socio mío de mi club se quiere transferir a otro club, ¿puedo cobrar por eso? Sí, sí puedes cobrar. Ahí viene. Oye, Saúl, esto está muy padre. Digo, estamos hablando de clubes nuevos, pero yo ya tengo mi club constituido. ¿Puedo hacer cambios al, al, al, al RENDU? Sí, también puedes, eso será otro webinar. Si no, de todas maneras, el, mi querido amigo Antonio también es, es abogado y le haya este tema. Él te puede decir en qué parte de, de Club Central viene y si no, con mucho gusto le decimos a Salvador que nos dé esa pequeña cápsula de 15 minutos. ¿no? Nos vamos al 8, por favor, amigo. Este es el que me interesa, amigos. Oye, yo tengo muchos socios que no van al club. Y al final, a veces ni renuevan, ni, pero no sé si los quiero o no los quiero en mi club. Y es todo un tema. Bien, puedes tener una cuota para aquellos socios que, no, que estén inactivos en tu club. ¿Va? Entonces, este, este punto 8 es un, es un punto que incluso se vale la pena planearlo cuando se abre el club para que quede muy claro con, con los socios y demás que, y que entendamos que a veces no solamente es pagar una membresía y ya. Es decir, yo como socio, en realidad, si no modifico esto, yo estoy en el club, eh, hagamos que las cosas sucedan, pues yo puedo no estar en ninguna sesión y cada semestre traer mi cuota y no impediría nada que tengan que pagar mi cuota. ¿Sí me explico? Pero si ustedes, pero si el club hagamos que las cosas sean, dicen, no, pero aquí no nos interesa un, un socio que nada más pague la cuota, nos interesa un socio que sea activo, que haga diferentes cosas, entonces aquí se puede trabajar sobre, esa, sobre ese punto y, y, y es algo interesante, ¿vale? Y bueno, así sucesivamente, el 9 eh, aplica mucho para los clubes que a veces tienen que pagar rentas por horas por sesión. Entonces ahí ya podemos trabajar, bueno, no, el 9 es de los horarios, ¿no? El 9 es el de los horarios, perdón. Ahí no, eso es otro tema. Eh, ¿Qué me interesa también? Aclarar el punto donde es el 12. Bajamos al 12, mi estimado. En el punto 12 es uno u otro. Puedes ponerlo como, te lo vale, la serie te lo vale como lo puso Antonio. Puede ser una palomita, puede ser una seña, pero siempre, pero siempre va a ser uno u otro. ¿va? Entonces ahí, ahí incluso puedes poner check, puedes poner yes, lo que tú quieras, puedes poner sí, te lo va a valer. Yo soy más de palomita, ¿verdad? Pero es uno u otro, nada más. Esos son mis, mis puntos, querido amigo. Y no sé, Arturo, adelante. No, creo que ya todo fue comentado, director. Muy atinados los comentarios. Y creo que ya con eso terminaremos todas las formas, ¿no? Así es, con esta forma número 6B concluimos las form, la, todos los, el llenado de cada una de las formas. Eh, en el caso, tenemos una pregunta más que dice, el, en el caso que iniciemos en breve, el comité se establece para un año completo, a partir de la fecha de alta o por los periodos determinados por Toastmasters. Hasta en el momento en que tú envías tu comité ejecutivo, está activo hasta... El 30 de junio del siguiente año hasta que concluya. Será decisión de tu club el que quieran renovar ese mismo comité ejecutivo o cambiarlo para que pueda ingresar un nuevo comité de liderazgo a partir del primero de julio del siguiente año. En este caso, si inician en el mes de noviembre, tendrían el cargo hasta el 30 de junio del 2021 el club decidirá por medio de votación si su comité ejecutivo se queda tal cual otro año más o se renueva con personas adicionales. Y finalmente, ¿cómo podemos tener los formatos editables? Los que mandaron son editables. Entiendo que todos son PDF, estimado director de crecimiento. Así es, es correcto. Sí, todos son PDF. La, el mismo formato que envió el director de crecimiento son los que he estado llenando. Entonces, todos son editables. Nada más ha, habría que activar la opción de poder editar cada, uno de los, cada, uno, cada una de las formas. Si veces, no, ¿sí? Perdón, amigo. Aprovechando ahí, a veces por la configuración o por que algo pasó, no lo puedes editar en la computadora. ¿Qué te recomiendo que lo abras entonces en Google Chrome? Lo abres en Google Chrome y te lo va a editar. Pero ojo, si lo guardas, te lo va a limpiar. No te, lo, no te va a respetar que lo guardes. Necesitas exportarlo. Exportarlo como PDF. ¿Va? Sin pequeño detalle. Excelente. Pues de esta manera es como concluimos esta segunda parte del webinar de cómo llenar las los formas de un club nuevo. Agradezco la presencia de nuestro director del distrito, Esaú García del Real, Toastmaster Distinguido, y también de nuestro amigo y compañero director de crecimiento de clubes, Arturo Aubry, también Toastmaster Distinguido. Ha sido un placer poder compartir el espacio con ustedes y poder realizar esta actividad fenomenal que nos permite poder identificar que abrir un club no es nada del otro mundo. Es solamente enfocarse y hacer un real llenado de formas que no nos pide más que lo necesario para poder culminar este proceso de liderazgo que hacemos cada día y que, esta y que de esta manera podemos culminarlo al llenar y enviar estas formas correctamente. Estimado Fernando, ha sido un placer estar en esta tarde con todos ustedes. Igualmente... Gracias, porque fue una plática muy interesante. Muchas veces tenemos esa duda, que requerimos para poder llenar los formatos y ha sido muy completa la explicación. Bien, pues eh, muchas gracias, Seúl García, director del Distrito 34, Arturo Aubry, eh, director de Crecimiento de Clubes, e igual, Antonio, muchas gracias por la plática. Se despide de ustedes, Fernando Serranía, que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo. No, ¿Es no, no, el primer, algo para agregar? Sí, antes de terminar, también agradecerlos, amigos, por todo el tiempo. Sé que nos extendimos un poco más, sin embargo, es importante este webinar porque lo que acaba de compartir eh, Antonio Juárez en la primera sesión junto con este creo que es algo muy integral. Quiero agradecer y felicitar a Antonio Juárez, nuestro club Station Share, por esta dinámica, por esta actividad tan, tan llena. Quiero compartirles, amigos, rápidamente por qué era de mi interés especial este tema. Cuando vi que Arturo no tenía un tema específico para noviembre, dije, amigo, de una vez, de una vez tocamos este porque eh, es, es importante compartir conocimiento y también saber quiénes son los, los roles oficiales a los que puedes también pedir información. a final de cuentas, existimos muchos socios que tenemos mucho conocimiento. Sin embargo, el Club station hecho Share es Antonio Juárez, el Club group Director es Arturo Abri, el Director de es Saúl García. ¿va? Son, los club, son los puestos oficiales que en este momento te pueden ayudar y te pueden dar mayor conocimiento. Me gustaría que incluso, Antonio, si puedes compartir por favor tu número telefónico para que te pregunte en WhatsApp, en alguna imagen o en el chat, te lo agradecería mucho. O incluso en este momento no lo digas para que se grabe en el, en el, en el webinar, por favor. Claro que sí, estoy a sus órdenes. Mi número de teléfono lo voy a escribir en el chat, pero también se los comparto. Es 2281-794511. 2281-794511. Estoy a un mensaje de distancia para poder disipar cualquier duda. Muchas gracias, Antonio. Si no tienes el teléfono de Arturo y mío, que también están en la mano, esos los puedes pedir a los directores de área de división si no eres director de área de división. Ellos ya lo deben de tener. Y tienen, también tienen la instrucción de que lo pueden dar a quien, a quien guste. Es importante, entonces, que vuelvas a leer primero el, la primera sesión porque es la teoría. Y después vuelvas a ver este, este curso para que te haga un poquito más sentido esta segunda sesión. Eh, quiero compartirte algo. Hoy, asistieron algunos, por favor, cuando tengas la liga, compártelo con todos los socios. No sabes qué socio de X Club está trabajando en una empresa con 250 personas o más, que Puede abrir un club y que solamente le falta esta información para hacerlo. ¿va? A veces, y te comparto mi historia, cuando yo empecé a abrir clubes, lamentablemente no hubo quien me asesorara, aprendía la mala, buscando, pegando la sede, me regresaba a los formatos, ahí tuve que hablar con, con los demás, etcétera. ¿no? Y, y sucede en otros distritos, yo sé que en este distrito no sucede, sucede que a veces alguien tiene un, un conocimiento de cómo llenarlos. Y simplemente no lo suelta porque quiere tener cierto, cierto control de hacerlo mucho más ágil, lo que tú quieras. Y es a veces un tanto tedioso si tú quieres darle conocimiento a los demás, etc. Y esto lo que genera es que sí, pues puedes tener mejor control, puedes tener un mejor, una mejor agilidad para tú hacerlo, llenarlo y mandarlos mucho más rápido. Pero entonces no damos el conocimiento a las próximas generaciones. Y esas próximas generaciones... A veces vale la pena tardarnos un día más o una semana más dándoles, eh, quedando que ellos lo creen, generando que ellos lo llenen, que tú se los regreses, que les digas por qué sí, por qué no. Y eso es lo importante. Tú en este momento eres director de área o director de división y tal vez a ti no te toque abrir el club, te toque abrir a un socio. Entonces tal vez te lo va a llenar o vas a tener como esa, también esa necesidad de decir, no, ¿sabes qué? también yo te lo lleno para más rápido. no. El, el objetivo es que ellos lo llenen, que, se, que nos vayamos educando en esto, que vayamos evolucionando, porque esto es de todos. Y aquí sí es importante que sepamos quiénes van de sponsor y demás, porque luego alguien me dice, oye, pero yo abrí un club. Pues amigos, no, no, no te registraron de sponsor, lo que tú quieras, no te cuenta para tu DTM. O sea, no, si, si hubieses registrado un sponsor, ahí aparecería en tu perfil. Entonces... A veces no sabemos por qué sucede eso, ¿no? Porque no llenamos el formato adecuadamente. Eso es importante. Si compartimos el conocimiento, no solamente tenemos más oportunidad de abrir más clubes para tus áreas o para tus divisiones, sino que también hacemos que los socios, en verdad, sientan esa unidad, esa fraternidad y la frase de juntos, haremos que las cosas sucedan, tendrá todavía mucho más, más impacto. Gracias, disculpa que nos hayamos excedido, pero creo que era importante aclarar y contextualizar el por qué, por qué tiene relevancia este webinar, muy bien dirigido y diseñado también por Arturo y por Antonio. Muchísimas gracias a los dos, mi estimado director de crecimiento, felicidades por también esta labor de tu equipo de trabajo. Es todo, Fernando, muchísimas gracias. Ok, al contrario, bien, pues ahora sí, que todos tengan una excelente tarde, cuídense mucho y nos veremos en la próxima. Hasta luego.